Hola Francesca, ¿qué estás haciendo? Hola Diego, mira, estoy viendo la foto de esta actriz que se ha hecho súper viral es que su novio ha colocado una foto se sin su permiso. O sea, me parece muy fuerte y encima la ha visto todo el mundo. Me parece también fatal, o sea, ¿por qué hace eso? No lo no sé, porque es que al final es como que está haciendo cosas sin su permiso y si no el, el permiso de tu pareja. O sea, él está viendo todas sus redes sociales, está compartiendo sus fotos, está teniendo sus contraseñas, leyendo sus conversaciones. Entonces, es como una manera de controlar, ¿no crees? A mi amiga le pasó algo así con su novio y lo dejaron muy mal. Yo creo que es como una forma de violencia, ¿no? O sea, contra tu pareja, los vídeos, todo lo que subes, como que no te fías de ella. Exactamente, o sea, realmente no es amor, es querer controlar, querer tener tú todo el control, pero no es amor. Sin confianza no lo amor. Exactamente.